Estamos esta tarde en Madrid apoyando la lucha de las y los pensionistas. En esta batalla social, el trabajo y las pensiones son dos cuestiones fundamentales y tenemos que defenderlas para tener derechos hoy, pero también para tenerlos mañana. Desde el Partido del Trabajo Democrático sabemos que con unidad de organización se puede vencer al gobierno de Libres.